Bienvenidos a la quinta entrega del aparentemente eterno tutorial de Game of Thrones. Vamos a habilitar todos los elementos de nuestro sol. Seleccionamos la pestaña Layout. Abrimos una nueva ventana. Seleccionamos Image Editor. Seleccionamos Render Results Y hacemos un render. Vamos a modificar los materiales para que tengan un aspecto un poco más antiguo. Seleccionamos Shader Editor, seleccionamos Ornaments y le asignamos el material que queremos modificar. Activamos Render View y modificamos Color Tool hasta conseguir un gris rojizo. Vamos a la pestaña Materials, creamos un nuevo slot y seleccionamos el otro material que hemos usado. Le cambiamos el color para que sea un poco más oscuro y tenga un tono más amarillento. Vamos a mover Ornaments dentro de una nueva colección que llamaremos Ornaments Orange. Y la metemos dentro del logo. Duplicamos Ornaments y movemos Ornaments, no Ornaments.001, a la colección logo. Desactivamos Ornaments Storage, seleccionamos Ornaments, le añadimos un Modificador Decimate, le ponemos en Ratio 0 por 1 y aplicamos el Modificador. Ahora vamos a deshabilitar Preview, activamos World, quitando lo que no nos interesa, activamos Kings Landing y volvemos a hacer un render, Quedamos mejor ahora. Ahora vamos a seguir animando las cámaras, así que seleccionamos Camera.002, creamos un nuevo keyframe en F-Stop, movemos la barra de tiempo, le damos un valor de 2.8 y creamos otro keyframe vamos a seguir animando camera.002 Seleccionamos 3D Viewport para tener un previo de nuestra cámara. Ahora vamos a modificar la duración de la animación de King's Landing dándole un valor de 40 a cada elemento. Vamos a crear ahora una niebla muy tenue en nuestro sol. En unos días sale Blender 3.3 y podremos hacer este proceso en Geometry Notes deshabilitando King's Landing, seleccionamos Sun GM, deshabilitamos todos los anillos menos el primero y deshabilitamos la colección Word. Ahora seleccionamos Shader Editor en una ventana, seleccionamos la colección Logo, creamos un nuevo cubo y le damos un valor de 50 en Size. Seleccionamos Wire en un Viewport Display, Creamos un nuevo material, eliminamos Principle BSDF, creamos un nuevo Gradient Texture y lo conectamos a Volume. Habilitamos Render View, seleccionamos Quadratic Sphere, usamos Ctrl T, habilita el addon Node Wrangler en las preferencias, en Start le damos un valor de menos 1 y en Scale un valor de 2. Así hemos centrado nuestro Gradient en el cubo. Creamos un Principle Volume y conectamos nuestro Gradient a Density. Escalamos el cubo a 1.5 para que cubra el anillo externo y cambiamos el color a blanco. Añadimos un Color Ramp y así tenemos más control. Vamos a cambiar el color blanco a un gris oscuro para quitar la opacidad y pulsamos 0 para ir a la vista de cámara. Tenemos que habilitar todos los elementos del sol, menos ornaments, y nos movemos a otro frame que nos permita ver tanto el logo como nuestra superficie terrestre, para poder ver bien el aspecto de nuestra nube. Así que habilitamos la colección World, cambiamos de paso el nombre a Fog, y lo modificamos para que sea muy suave. Ahora vamos a animar su visibilidad en Render para ocultarlo cuando nuestra cámara haya salido del cubo. Buscamos el frame en el que ya ha salido, seleccionamos Fog, vamos a las opciones de visibilidad y creamos un Keyframe en Render. Retrocedemos un frame con la tecla izquierda, desactivamos Render y creamos otro Keyframe Seleccionamos y duplicamos Camera.002, hacemos activa la copia, Camera.003 y eliminamos todos los keyframes menos el primero. Nos colocamos en el frame 0, ampliamos nuestra vista, seleccionamos Camera to View, seleccionamos Auto Key, hacemos un poco de zoom y cambiamos el ángulo de visión. Nos vamos a frame 90 y volvemos a cambiar tanto el ángulo de visión como la posición. Una vez satisfechos, desactivamos Auto Key y Cámara Chulio. Esta es la cámara que hemos usado para posicionarnos antes, así que podemos eliminarla. Voy a activar King's Landing. De acuerdo, esta es la tercera cámara y esta es la primera. La renombramos a Cámara.000. Esta la renombramos a cámara.003 y esta a cámara.001. Renombramos también cámara.002 POP a cámara.001 POP y este es el POP de la tercera Hay un poco de lío aquí con los nombres, voy a organizarlo. Desactivamos ambos POPs de Viewport y Render, seleccionamos y edificamos cámara.003, nos vamos a la otra ventana y pulsamos la tecla coma en Numpad para centrar la vista en la cámara y movemos la vista para verlo desde arriba. Hacemos activa Camera.002 y la movemos y rotamos hasta conseguir la posición en la que la quedamos. Tenemos que modificar un poco la animación de King's Landing para que sea más fluida. Vamos a Geometry Nodes, seleccionamos King's Landing... Entramos en el grupo Kale Town, modificamos Max a 580, Duration a 50, salimos del grupo y entramos en Kale Logo, vamos a hacer que la animación empiece un poco más tarde, seleccionamos ambos keyframes y moviéndolos un poco a la derecha, salimos del grupo, entramos en Kale Castle y cambiamos Max a 590 y Duration a 50 en las tres animaciones. Salimos del grupo, vamos a Layout y comprobamos la animación. Vamos a Geometry Notes otra vez, entramos en KL Town. Y si nos fijamos, los edificios empiezan a moverse desde muy abajo. Así que cambiamos el valor from min a 120. Ahora vamos a vincular nuestras cámaras a marcadores en la línea de tiempo. Vamos a situarnos en el último keyframe de la animación de cámara .001. Hacemos activa cámara .002, vamos en Marker y seleccionamos Bit Camera to markers. Tenemos que repetir el proceso con el resto de cámaras en distintos frames. Vamos a duplicar camera.003, hacemos activar la copia, camera.004 y modificamos posición y rotación hasta conseguir la siguiente perspectiva. Seleccionamos Camera.003 haciéndola activa y la movemos hasta conseguir esta otra perspectiva. Ya tenemos la posición en cada cámara y ahora vamos a animarlas. Primero ajustamos bien la perspectiva. Vamos al primer frame de esa cámara y creamos un keyframe. Vamos al último keyframe y la modificamos ligeramente. Creamos un keyframe en cada valor modificado y vamos a ampliar la animación separando un poco los keyframes. Vamos a quitar el objeto pop y animar la distancia de enfoque de manera que vaya del logo al castillo. Separamos los keyframes otra vez. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. esta última cámara vamos a cambiar la vista para verlo desde arriba. Seleccionamos View en Transform Orientations. Y seguimos animándola. de desactivar tanto autokey como camera to view si no la guiaremos en algún momento. Buscamos un ángulo de vista que nos permita ver bastante distancia de LAN 2. Vamos a cambiar algunos materiales, empezando por LAN 2. Seleccionamos Shader Editor en una ventana. Activamos la vista de Render. Deshabilitamos la colección Logo, ya que no la necesitamos ahora mismo. Y seleccionamos LAN 2 en la colección World. Para trabajar más cómodo, vamos a desactivar el suelo. Empezamos duplicando nuestra imagen de textura, la hacemos única, seleccionamos non-color en color space y conectamos Color a un Bump. Ahora conectamos la salida de Bump a Normal, le damos un valor de 0.7 a distance y un valor de 0.85 strength. Vamos a añadir un Ambient occlusion. Conectamos la salida AO a un Color Ramp Conectamos Color a un Mix Cambiamos a Negro Color one. Cambiamos la salida de nuestra imagen a Color 2 Y conectamos Mix a Base Color Hacemos zoom para ver más detalles y vamos a desactivar Depth Field de la cámara activa temporalmente. Con esto hemos creado oclusión con los objetos que estén cerca ganando algo de realismo. Utilizamos Color Run para controlar la oclusión y seleccionamos 0.5 en Distance. a duplicar Principle BSDF, Conectamos nuestra imagen a Base Color Y BSDF a Surface Así vemos mejor lo que estamos haciendo Conectamos Normal a un Bump Cambiamos Strength a 0.7 Conectamos height a un nuevo Color Ramp Y Color Ramp a un nuevo Noise Texture Cambiamos Scale a 1000 Detail a 10, Roughness a 0.55 y Distortion a 0.3. Vamos a reducir Scale a 850 y Distortion a 0.21. Reducimos Distance a 0.5. Mejor a 0.7. Vamos a modificar un poco Color Ramp. Vamos a hacer que esta textura solo se vea cuando la cámara esté cerca y desaparezca cuando se aleje. Para ello añadimos un Camera Data, conectamos Z Depth a un Multiply, le damos un valor de 0,02, conectamos Multiply a un Gradient Texture y Fac a un Color. Añadimos un Mix Shader y lo conectamos antes de Machado Conectamos el otro shader al segundo slot. Y por último conectamos Color a FAC, que es lo que oculta la textura al lejos. Con Color Run podemos controlar mejor este efecto, como podéis ver. Vamos a cambiar el valor de Multiply a 0.002 y seguimos ajustando los valores. Cambiamos Strength a 0.4. Seleccionamos estos nueve nodos, creamos un nuevo grupo con ellos y salimos del nuevo grupo. Organizamos un poco nuestros nodos Cambiamos el nombre del grupo a Got Micro. Vamos a copiar estos cambios al resto de objetos. Así que seleccionamos estos seis nodos, los copiamos, seleccionamos Land 1 y pegamos los nodos. Conectamos RGB Cures a Color 2, Mix a Base Color, Normal a Normal, RGB Cures otra vez a Base Color en nuestro grupo. PSDF a PSDF en nuestro grupo y conectamos a la salida. Repetimos el proceso con el resto de objetos. Vamos a deshabilitar King's Landing para ver cómo queda. y lo volvemos a activar. Tenemos que añadirlo también en el Brown. Y como vemos, no queda igual. Así que hacemos único el grupo Got Micro. Entramos en el grupo y reducimos Scale a 200, por ejemplo, mejor a 50. Cambiamos Distance a 0.4 y Strength a 0.3. Distance lo vamos a poner a 0.3 mejor. Y copiamos los nodos en las montañas también. Vamos a cambiar el grupo a gotmicro.001, copiamos los seis nodos otra vez y los pegamos en los otros dos objetos. He olvidado antes hacer unos cambios, entramos en GOT Micro.001, cambiamos de View Death a View Distance, cambiamos Radiant Texture a Quadratic Sphere y cambiamos el valor de Multiply a 0,005. En Color Ramp seleccionamos spline invertimos los colores y lo ajustamos de esta manera. Seleccionamos Land 2, por ejemplo, y hacemos casi los mismos cambios. 0,001 en multiply y color ram de esta manera. View, ya no nos sirve, la eliminamos, seleccionamos los objetos base, creamos una nueva colección con ellos, la llamamos World Origin, la metemos dentro de World y la desactivamos. Vamos a cambiar algunas opciones en Film Exposure a 0.85, en Color Management Exposure a 0.4. y añadimos la capa Emission. Vamos a configurar nuestro Mistpass. Para ello lo seleccionamos en las opciones del visor y cambiamos Start a 0.5 y Depth a 450. y volvemos a seleccionar Combine en las opciones del visor. Ahora vamos a modificar el material de nuestro océano. Primero cambiamos el color a un tono menos azulado. Creamos un Noise Texture. Conectamos FAC a un color Ramp. Conectamos color a Base Color y cambiamos el color blanco al azul que hemos puesto antes. Cambiamos Detail a 6, Distortion a 0.85 y Roughness a 0.26. Para darle más detalle vamos a añadir un ambient occlusion y de hecho vamos a copiar los nodos que ya tenemos en cualquier land y los pegamos en Auction. Los conectamos. Cambiamos Distance a 2. Ajustamos Color Ramp de esta manera. Y cambiamos el color negro a un azul muy oscuro. Cambiamos el modo a 4D, porque queremos animar simulando un poco el movimiento del mar. Vamos al frame 0, creamos un keyframe. Vamos al frame 64, por ejemplo. Le damos un valor de 0.001 y creamos otro keyframe. Movemos el segundo keyframe hasta el frame 4000, más o menos. Nos colocamos en ese mismo frame, uníamos el valor a 0.004 y reemplazamos el keyframe. Volvemos a habilitar todo. Tenemos un fallo en el logo, la animación de FOG está al revés, así que nos colocamos en uno de los keyframes y los invertimos.